desde la cancillería veamos informativo desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. En este momento se desarrolla una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales a propósito de la visita que realiza el canciller de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Sergei Lavrov. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del canciller de nuestro país, Iván Gil. Comenzó una relación estrecha de cooperación entre ambos países. En principio, una cooperación bilateral que aborda diversos aspectos como la energía, la agricultura, la cooperación espacial, la educación, aspectos de transporte, interconexión aérea y marítima, aspectos de cooperación técnica militar, entre otros. E igualmente, hemos repasado la posición de ambos países que compartimos en el mundo multipolar, país. en la nueva geopolítica mundial. Posición, que Recordemos que la Federación de Rusia y Venezuela compartimos y todos, los todos los principios de la Carta de Naciones Unidas. De hecho, tenemos un grupo informal en el seno de Naciones Unidas, el grupo de amigos en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, donde ya hay 20 países integrándolo ...y en eso hemos venido trabajando para cada uno, para, la, para consensuar y coordinar la posición que tenemos como países... ...en cada uno de los foros multilaterales, como es la defensa a los principios de autodeterminación, de soberanía, de paz mundial. Hemos hecho un repaso entonces el día de hoy de los acuerdos bilaterales. La comisión, recordemos que en el año, a finales del año 2022... Tuvimos en Caracas la 16 Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, la Cian, que se celebró acá en las instalaciones de nuestra industria petrolera, de PDVSA, en la Campiña. Eh, más de 300 acuerdos hemos firmado, hemos suscrito entre ambas naciones. El día de hoy, con el canciller Lavrov, hemos hecho una revisión eh, de estos aspectos, nos hemos comprometido a seguir avanzando en todos los, los aspectos que antes mencioné, sobre todo el aspecto energético, que es muy importante, el aspecto financiero, los aspectos de interconexión aérea y marítima, los aspectos comerciales, buena noticia para los productores y productoras eh, de alimentos, agrícolas venezolanos, aspectos que tienen que ver con las regulaciones, con los para incrementar la exportación e importación de alimentos. Hemos visto también los avances en materia de... Eh, sistema de intercambio de información financiera, una, creando ese, ese, esa alternativa a la empresa SWIFT internacional. Nuestros bancos centrales han venido trabajando, así como con la tarjeta MIR, que es una tarjeta que permitirá a los turistas rusos consumir en Venezuela bajo un, un sistema directo sin pasar por las grandes transnacionales. Así que ha sido una reunión muy fructífera. Y eh, vamos a seguir trabajando para fortalecer estas relaciones entre dos socios estratégicos, como es la Federación de Rusia y Venezuela. Gracias, y Gracias y господа, estimados señoras y señores. Hoy voy a suscribiendo sobre las palabras y de mi colega Iván Gil. Hemos tenido y negociaciones y sustanciales y, y vamos a, también a tener encuentros con y, uh, la vicepresidenta y la presidente en Caracas. Y vamos a, a, a, a, a continuar los, que los, que los objetivos concordados con nuestros realizuos. líderes que están realizando a través de diferentes mecanismos de nuestra cooperación, incluido uno, un importante de la Comisión de Alto Nivel, que en diciembre ha tenido una sesión muy fructífera que aprobó 11 nuevos documentos para el desarrollo de nuestra cooperación. Hemos acordado de medidas prácticas para ampliar nuestra cooperación comercial de inversiones y teniendo en cuenta las realidades de hoy. Tenemos uh, proyectos en la exploración en, uh, de petróleo, en la medicina cosmo, farmacéutica, en, en el espacio, en la esfera de nuevas tecnologías. Este en todos estos este ámbitos vamos a ampliar el ritmo y también volúmenes de y la interacción y en el futuro vamos a utilizar... ...los mecanismos que existen incluido en la, la Comisión de Alto Nivel de intergovernmental, intergovernmental que yo mencionaba. Y acordamos uh, acelerar una serie de... de ...implementar de los documentos para enlaces comunitarios, también hay intercambios culturales muy intensivos que gozan de gran popularidad de nuestros ciudadanos y debido al gran interés de la todo uh, ...hacia los estudios en las universidades rudos entonces, el entonces 24, hacia el 24, año académico que, que viene hemos decidido de doblar la cuota que, que va a ser con cargo al presupuesto ruso, va a ser 200 puestos... Para el año académico que viene. En nuestra agenda está la reanudación de las actividades en Venezuela del Centro Ruso de la Ciencia y de la Cultura, de, también la participación de los atletas rusos en los Juegos Deportivos Alba y también la creación de Venezuela a través de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patrice Lumumba, el Centro del Idioma Ruso y también la preparación preuniversitaria. Y también hablamos uh, sobre la. Situación en el escenario internacional. Venezuela es uno de los socios más viables en el mundo. Nos unen los lazos de cooperación estratégica, centros de los cuales la similaridad conceptual en, acerca de la agenda internacional y también los lazos de amistad y simpatía mutuas las relaciones han sido aprobadas por la crisis y también, y a, a, y también se a, desarrollan no dependiendo de la coyuntura política que hay, hay. cooperamos uh, en, uh, en, en, en la arena internacional, internacional y estamos y comprometidos los a los principios superiores superiores básicos de la, de la ONU, y, la, la equidad de los, de los pueblos también no en los asuntos internos y tenemos posturas similares acerca de la protección del derecho de los pueblos a de determinar su destino sin permisión uh, desde afuera, sin chantaje y también sin intentos uh, de influir uh, por uh, vía ilegítima por uh, uh, sanciones uh, que están practicados uh, por uh, el occidente. Como ha uh, dicho mi colega, según la iniciativa de Venezuela, uh, en, Nueva York trabaja el grupo en defensa de la Carta de la ONU y el número de los, los participantes crece. Además de la plataforma de Nueva York, también ha tenido una sesión inaugurativa en Ginebra en el marco de la oficina de la ONU europea Vamos a desarrollar estas actividades en otras capitales. El grupo va a continuar su trabajo y también toma declaraciones conjuntas. Y también su gran objetivo es la defensa de la Carta de la ONU en su totalidad. También hablamos sobre que durante muchos años, después de la creación de la ONU, había discusiones sobre qué principio es el humanitario, es prioritario, como el derecho a la autodeterminación o la integridad territorial. Y recordamos que en la ONU fue comprobado la tesis la sobre las relaciones amistosas entre Estados, donde entre los, las deducciones mejores era que cada país debe respetar el principio de la integridad territorial de los Estados, los gobiernos de los cuales representan el pueblo. Uh, en su totalidad que residen en el territorio. En esta situación también discutimos Ucrania, los acontecimientos de Ucrania y lo que, que pasa en Ucrania. Esperamos que, que el régimen de, de, de Kiev pueda representar a, los... A, los, a, los intereses de Crimea Solos y sabemos las exigencias de devolver Crimea por los occidentales y practican intimidación porque el régimen de Zelensky pues intimidaba, intimidaba que, que va a destruir la lengua rusa. rusa. Y sabemos que esas declaraciones demagógicas son, son patentes y son entendidas. Vemos que vamos a resolver la situación en Ucrania y otros conflictos. En el mundo, a través de los principios de la Carta de la ONU sobre la equidad soberana de los Estados, sobre el principio de la indivisibilidad de la seguridad, cuando ningún Estado puede fortalecer su seguridad a través de expensas de otros y no puede crear amenazas a otros a través de medidas unilaterales que los occidentales aplican sin en, en ese sentido, pues, uh, uh, la brecha de justicia uh, en el uh, escenario este este internacional, internacional es un, un llamamiento de volver a los y raíces leyenda, y a los, los orígenes. Origen, nes, uh, de la Carta de la ONU ¿no? en toda su uh, totalidad. En este que contexto que que hemos notado la, la este postura de China, China que fue declarada, que declarada por ese país. Y también hablamos de las discusiones que hemos tenido en nuestra delegación en Brasil es muy útil porque puede nos puede ayudar a acumular ideas y, y también evaluaciones todo, en favor de que podamos resolver los problemas, problemas de, no de, obsesión, de, de manera de aislada no y en todo todo todo esto y no entra en las reglas traducidas por el occidente. Los problemas obedece, y su carácter sistémico crece, crece, crece, crece el общеzo, el si el el государz, vamos a desarrollar CELAC другие, y todos procesos otros procesos uh, то, y plataformas, plataformas encaminadas a proteger a мира, la identidad de una otra en región del будущем, mundo. Y también y este procesos esos procesos tienen un, procesos tienen un, a, un carácter muy saludable, sano y Valoramos mucho el papel que juega Venezuela, que apoya activamente los procesos favorables en el marco de SLAC y también que promueve la iniciativa de Presidente Bandura, la patria grande. Soy agradecidos agradecido por esa visita y yo pasé una invitación al canciller de visitar Rusia y hoy día vamos a continuar nuestro trabajo en Caracas. ...con otros representantes del poder de Venezuela. Inicia la ronda de preguntas por parte de la prensa nacional e internacional. Por venezolana de televisión, pregunta la periodista María Jiménez. Sí, muy buenas tardes a ambas autoridades diplomáticas. La pregunta va para el canciller Labrov. El gobierno ruso ha sido un firme defensor de la soberanía de los países de América Latina y ha rechazado la injerencia extranjera en la región latinoamericana. ¿Cómo evalúa, canciller Lavrov, la situación actual en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y qué papel juega en la promoción de la estabilidad y el desarrollo en estas naciones? ¿Cuáles son las iniciativas en curso para fortalecer la cooperación y el diálogo entre Rusia y América Latina? Gracias. Los países региона, que enumeró son países que escogen su vía por su cuenta, que guardan la, la memoria de sus antepasados, de sus alcances uh, y también борьбы. realizan los movimientos en de la no del movimiento, poder, movimiento отмечать, independiente, отмечать, independiente. mañana la va a ser el día del inicio de la lucha de la independencia. Hemos felicitado a nuestros amigos venezolanos con esa fiesta y constatamos que la lucha continúa. Hoy día hay muchos intentos de parte del Occidente colectivo de poner fin a las posturas independientes en su región y en otras regiones del mundo y lo entendemos muy bien. Y por eso es tan importante de juntar nuestros esfuerzos, incluido en el marco del Grupo de la Defensa de la ONU y de, en otros formatos para contrarrestar los intentos de dictado, de chantaje y de la presión unilateral y legal. Con Venezuela tenemos una agenda muy rica y tenemos proyectos prácticos y hemos discutido. Ese tema. Y, y también es una cooperación que este en la práctica fortalece las la bases like de nuestras economías que no... Caprizo Dependen de los caprichos del chantaje de parte de nuestros colegas del occidente. También tenemos esas relaciones con Nicaragua, con Cuba, y vamos también a continuar nuestro diálogo con esos líderes de esos países. Y el aspecto económico juega un papel muy importante ahí, porque todos ya han entendido durante esos años recientes. Que la dependencia del dólar y de los principios de la globalización que los norteamericanos imponían en la vida de la comunidad internacional no es para el bien, porque todos esos principios, incluido en el mercado en, uh, libre y también la presunción de inocencia y también. Uh, Uh, uh, día, si otros principios otro sobre la, la propiedad uh, pueden castigar uh, si a los que no, si no a sirven a ellos y no, y, no y no que desobedecen. Entonces uh, a tratan a de eliminar de los, a los hermanos, rivales como Rusia y también el objetivo futuro suyo es China. Y recordamos uh, cuando, cuando la región de América Latina del Caribe uh, fue liberado de la, de la doctrina Monroe, pero hace poco también uh, escuchábamos llamamientos uh, de reanudar esa doctrina. Cuba, Nicaragua y otros países uh, no son... Tres son más que protegen la identidad de su región y su derecho a crear sus organizaciones, que organizaciones propias que están basados en el principio de inclusividad, que no excluyan a nadie y vayan a defender una, una posición equitativa. A través del orden del mundo multipolar, democrático, vamos a hacer todo desarrollando nuestra cooperación con nuestros países, vamos a ayudar a ellos para que puedan alcanzar los objetivos que convengan a ellos. Виктор Синеок, МИЦ «Известия», у меня вопросы uh, к, российской к российской стороне. Uh, La primera pregunta al señor Lavrov. Los Estados Unidos hablaban de, de levantamiento de, de sanciones de, de Venezuela, pero después a... ellos decidieron reproducirlos. ¿Cómo Rusia puede ayudar a Venezuela a, a sobrepasar Madrid, esas sanciones? Y en, en el noviembre... Los Estados Unidos ya han declarado de liberar a Venezuela de sanciones con la condición de la participación de Chevron y después reconocieron. Que hace, eh, que hace falta las negociaciones con la oposición y puede esa, esa, usted preparado para la operación de la situación económica del país y para Sergey Lavrov. ¿Sabe usted que los visados no han sido librados para los periodistas, para la asamblea, para Nueva York, la visita, de su visita en Nueva York? ¿Qué pues, se puede hacer para eso, para resolver bueno, esa situación? Eh, precisamente en la ah, da. de hoy... Сегодня, Сегодня в ходе наших разговоров мы говорили о санкциях и о односторонних мерах, которые применяет Запад, как в нашей стране, так и к России. Это принцип, tiempo, который мы разделяем. Это защита, что было в в по ...de sanciones y el uso de medidas coercitivas... ...contra los países, contra el derecho al desarrollo... ...contra el de los derechos humanos de los pueblos. En ese marco, Venezuela siempre va a transitar... ...bueno, una condena a, al uso de medidas coercitivas... ...tanto sea contra Venezuela, sea contra la Federación de Rusia... ...o contra cualquier país. Los Estados Unidos han venido aplicando una política sistemática... ...de ataque a nuestra economía... ...de ahogar nuestra economía... ...a pesar... ...de haberse comprometido en numerosas ocasiones a facilitar el diálogo entre los venezolanos... ...realmente lo que ha, lo que ha ocurrido es lo contrario. Eh, no hay un... no hemos percibido un relajamiento de las sanciones. Lo que hemos visto en la recuperación económica ha sido el esfuerzo propio de los venezolanos que ha encontrado con aliados en el mundo, como la Federación de Rusia, como otros países del Asia, del África, de la propia América Latina, hemos encontrado nuestro espacio de intercambio comercial, económico, productivo. Pero eh, seguimos insistiendo a los Estados Unidos y a Europa que todas las acciones deben ser eh, levantar Hasta que no haya el levantamiento de la última sanción contra la economía venezolana... ...no podemos hablar de una situación de normalidad en las relaciones entre los estados. Así que nosotros vamos a seguir propulsando esta, esta ruta, esta vía de, de, de trabajo. El día de ayer vimos precisamente al presidente Nicolás Maduro saludando la iniciativa del gobierno de Colombia que busca sentar precisamente a diversos actores, algunos de ellos que aplican sanciones esta vez, para que puedan, para poder avanzar precisamente en su levantamiento, que va a ser la única vía para que nosotros podamos, entre venezolanos, eh, conversar y optimizar nuestra democracia. En eso estamos, en eso está comprometido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y en eso tenemos una alianza eh, fuerte y estratégica con el gobierno de la Federación de Rusia. No voy a hablar y, pues, durante mucho tiempo. Quisiera solamente subrayar que todos conocen que los Estados Unidos pueden, pueden uh, y, uh, uh, uh, uh, uh, no cumplir con uh, sus uh, promesas, con su uh, sus obligaciones, de que es una estafa y el, solamente. El solamente. No Ellos hablaban que no iban a ampliar a la OTAN, y claro que conocen todos esos ejemplos, por eso apoyamos en totalidad la postura de nuestros amigos venezolanos, es su país, es sus hidrocarburos y también es su economía, que está afectada por las sanciones muy fuertes, y tienen que decidir cómo van a trabajar y cómo van a desarrollar su Estado y vamos a favorecer de cualquier modo para que la economía venezolana se convierta en una economía independiente de las presiones de Estados Unidos y de otros actores del occidente. Y estoy convencido de que nuestra experiencia va a ser muy útil para de nuestro país, porque el número de sanciones contra nosotros es enorme. Acerca de nuestra visita en Nueva York, nuestra gira, nos han librado visados, pero han sido hechos con flagrantes violaciones, porque no nos ha librado vidas a toda la delegación no, y los diciendo, y periodistas no tienen visados. Y no fue explicado no, de ninguna mentira. manera, non, pero no me, no, me me mm, no me sorprende, porque si pueden ver los enfoques en de, Estados de Estados Unidos sobre, sobre principios principio de, de la expresión libre, del periodismo libre, pueden... Ver que muchas eh, agencias de periodistas en esos países uh, están cerrados o están su well, violados sus derechos y esa... Una realidad que nos causa mucha pena y también nos funcionan acuerdos. Con la, la Organización de la Seguridad en Europa y Cooperación en Europa también ten, tenemos en esos acuerdos. Pero si vemos la situación en el mundo, eso solamente confirma que la percepción de los eventos es impuesto por la propaganda occidental a los ciudadanos de otros países. Vamos a ayudarles a defender sus uh, derechos. No sabemos uh, cuál será el resultado de la confrontación nuestra, pero vamos a compartir los resultados uh, del gira y eh, de nuestra lucha con ustedes. Buenas tardes, Ministro yalobat Venezuela. Uh, quisiera preguntar, en primer lugar, eh, ustedes eh, mencionaron que hablaron sobre el tema de la agenda multipolar. ¿Cuáles son los avances en este tema y cuál es el papel específico de Venezuela y de Rusia en ese nuevo mundo? Quisiera preguntarle al canciller Lavrov sobre su opinión sobre este pronunciamiento de Estados Unidos respecto al presidente de Brasil. Te dijeron que repetía como loro la propaganda de Rusia y de China respecto al tema de Ucrania. Quisiera una opinión de usted sobre el tema. Y se abordaron el tema de la tarjeta MIR, eh, más allá del tema turístico, eh, bueno, los países están planteando alternativas, sistemas financieros alternativos, pagos con monedas nacionales, si ese sistema pudiera implementarse de alguna manera en Venezuela, más allá del tema turístico. Gracias. Sí, la primera parte de, de la pregunta el mundo multipolar. Yo decía en mi primera en la intervención al principio que por allá en el año 2000, el 7 de septiembre del año 2000 en Nueva York se encontraron por primera vez los presidentes Hugo Chávez y Vladimir Putin y desde ese día se fijó un, una coincidencia entre ambos presidentes ...y que re, re, reflejando el clamor de ambos países, ambas potencias energéticas y regionales... ...que era la construcción de un mundo eh, pluricéntrico y multipolar para garantizar los equilibrios del mundo. Luego de 22 años hemos visto que la pretensión de crear hegemonías a partir del poder bélico... ...que tienen algunos países y la dominación económica... ...no ha llevado sino a crear más situación de caos. Eh, Venezuela y la Federación de Rusia comparten el principio de igualdad y de respeto... ...repito, a, las, a los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas como vía para alcanzar el equilibrio. Hoy en día vemos en el mundo un movimiento geopolítico muy importante... ...unos cambios importantes, no solamente en América Latina, sino también lo vemos en Asia... ...lo vemos en el Medio Oriente, lo vemos en la propia Europa... Eh, ...comienza a surgir un nuevo mundo... ...y en ese surgimiento de nuevo mundo... ...creo que el compromiso nuestro es ayudar a que sea un mundo... ...de equilibrios, un mundo de respeto a los derechos humanos... ...de respeto a la autodeterminación de los pueblos... ...y sobre todo, un mundo de igualdad... ...y creo que allí estamos eh, transitando... ...Venezuela tiene una posición geopolítica privilegiada... ...está ubicado eh, en el medio del Caribe, en, en América del Sur... ...con importantes fuentes energéticas... Eh, los recursos naturales que tiene Venezuela son extremadamente importantes y necesarios para el desarrollo de los pueblos del mundo igual pasa con la Federación de Rusia ahí compartimos ese principio tenemos que resguardar, garantizar la seguridad de nuestros países y garantizar que nuestros recursos sean puestos en disposición del desarrollo de la humanidad para ello solo es posible alcanzarlo en un mundo con reglas que son las basadas en la Carta de Naciones Unidas así que esa ha sido la posición firme que compartimos de condena al uso de las medidas coercitivas unilaterales de defensa de los principios de, de soberanía y de libre autodeterminación de los pueblos, de, de respeto entre los estados, de igualdad entre los estados, que, que es la única ruta para garantizar que este nuevo mundo que están haciendo a partir, eh, o desde hace algunos años, pero que vemos eh, en ese parto hoy en día, pueda progresar y pueda establecerse como una vía de redención de los seres humanos que los habitamos. Sí, con Venezuela voy a decir al señor canciller, somos parte de un mayor grupo de estados que defienden la democratización de los asuntos internacionales a través del cumplimiento de la Carta de la ONU en su totalidad a los Estados Unidos y sus aliados no es casualidad que han inventado un nuevo término de orden del mundo basado en las reglas Pues ¿qué son las reglas? si hay referendo en Crimea no reconocen a ese referéndum, si Kosovo declara su independencia y si la, la corte de, de la justicia dice que se puede hacerlo entonces se puede hacerlo y si los representantes de Gran Bretaña fue su interrogado sobre las islas Fonclendes. Él dijo que hubo un referendo que ellos escogieron los residentes de ser parte de Gran Bretaña. Entonces esos son principios que debemos a proteger a y nuestro y gran y objetivo que la, la Carta de la ONU no y sea, sea desmembrada y también para, para que, no que no se aduce el principio de la autodeterminación o del derecho de autodeterminación y la, la integridad la territorial pues el régimen por ejemplo de Kiev dijeron que van a invadir el el Kíof, Crimea y van a eliminar el el el a la cultura rusa, rusa y, y, y a todos los rusos y pues a Zelensky le dieron un premio con un gran libertador y al principio de la operación especial tratamos de negociar en Minsk, y él, Zelensky, dijo y a, a través de los acuerdos de Minsk. Y él, Zelensky, dijo que si usted se siente ruso, entonces uh, tiene que librarse hacia el territorio ruso. Alguien reaccionó hacia sus palabras, eso entra en el entendimiento de la Carta de la ONU promovido por Occidente. La Carta de la ONU requiere el cumplimiento de todas las resoluciones y la resolución que requiere pues, el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, los occidentales no lo querían que es, realizar. Y pues hay resoluciones de la ONU uh, uh, que, uh, que, uh, que el occidente no va a cumplir, resoluciones sobre la uh, finalización del periodo de descolonización. Y los, y los territorios de Gran, Gran Bretaña, Bretaña debían de ser librados, liberados. liberados. Claro que las resoluciones sobre el arreglo de Medio Oriente también no están realizadas y pues si hay personas que hablan en Occidente entonces tenemos que pedir explicaciones y requerir explicaciones uh, sobre, sobre esas cuestiones. Brasilia, en cuanto uh, a la postura, postura de Brasil, en entonces, que entonces que uh, a Rusia y a Kitala, dicen que Brasil comete un error cuando apoya a Rusia y China. Esa fue pues, la pregunta sobre esa no, declaración. Desde, desde sobre esto, entonces, algo, así, sí, en eso es así, los Estados y Unidos decir, pues hacen veredictos uh, uh, uh, y no pueden ser uh, juzgados ellos mismos el y estoy convencido que el, el proceso, proceso eso, crece y el proceso de la creación, creación del orden multipolar debe positivo. ser con resultados positivos, positivos para la mayoría de la población humana, si el occidente no va a participar en ello, es un el proceso objetivo que no va a finalizarse inmediatamente, es una época histórica que precede la creación del orden multipolar. Por el medio Rosilla 1, el periodista Denis Davidov tenemos pregunta a dos ministros la pregunta es sobre el pago en monedas nacionales pues se van a ser utilizados los bancos venezolanos en el proceso Rusia pasó los datos sobre nuestra tarjeta MIR y cómo se van los trabajos y cuándo la tarjeta va a ser realizada, utilizada en Venezuela. Hemos ya discutido el tema sobre... El impulso político de nuestros ministerios en cumplir con los acuerdos y en continuar las discusiones a través de la comisión mixta, continuaban y no podíamos discutir los periodos, las fechas concretas para realizar estos objetivos para nuestra Cooperación. Tenemos este aquí el Ministerio de Finanzas, el Banco Central que están encargados de eso, a través de ellos, y ellos consideran pues, el tema de mensajes financieros y interacción con el Banco de Venezuela y también las posibilidades del uso de tarjeta MIR. Sí, bueno, para complementar el, el comentario del ministro, efectivamente los equipos técnicos del Banco Central de Venezuela, del Banco de Rusia, de los equipos de la plataforma MIR están trabajando para dos, para estas dos áreas, tanto el intercambio de mensajería financiera para ir a un sistema donde nos liberemos del de dólar hegemónico como regulador de las transacciones comerciales como para permitir el uso de los medios de pago como la tarjeta MIR en Venezuela. Eso va bien avanzado, será parte de las discusiones que tendremos en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel en las próximas semanas en Rusia seguramente, y pronto daremos buenas noticias tanto al pueblo de Rusia como al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces concluye esta rueda de prensa entre el canciller de la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil y el excelentísimo señor Sergei Lavrov, quien visita nuestro país. Han destacado que continuarán ampliando la cooperación comercial y las inversiones, así como el ámbito tecnológico y de medicina, entre otros. El canciller de Venezuela resaltó que junto al canciller de la Federación de Rusia Sergei Lavrov se realizó la revisión de todos los aspectos que fortalezcan la alianza entre ambas naciones y han condenado las medidas coercitivas y unilaterales contra más de 30 países, en especial los latinoamericanos, los que corresponden a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Eh, Venezuela es el segundo país de este periplo que realiza el canciller ruso y que continuará en esta agenda de actividades. Con estas imágenes que manejamos desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, retornamos el contacto al estudio. Adelante.